Peorando, peorando, un rato. hola, buenos días a todos, a día de hoy voy a hacer un video hablando de Tepucomi. Tepucomi es una actividad peruana que va a empezar a aplicar manga del Perú que es una actividad, en Perú de China y bueno, básicamente tiene la licencia de viajar y, y, o sea, haces un placar un placar pero no de techuca sino un tipo de placar, placar pero de atores eh, básicamente el tipo que comía na, nació si, con nadía de por ejemplo manga por ejemplo manga en, en Perú Luego no que puedo decir sí que um, voy a apoyar a, a los peruanos ya que, son medicinos, son medicinos y cuando tengo los peruanos, también son, tengo amigos peruanos y... ¿qué más? Eh, que más, espero que el proyecto, de la actividad peruana, tapo Comics, eh, funcione, funcione, la verdad y bueno, vi la edición de primer Manga, su primer Manga, de su primer manga Y me pareció buenadísimo, me pareció muy buena, muy buena. Eh, eh, creo que el eh, eh, CEO, o sea, CEO, o sea, fundador de Temple Comics, eh, es un tipo joven, es un tipo joven, así que no tiene mucha experiencia. Así que, pero hacer joven, eh, se suelte y nada más pero antes hablando de la tropicana no, voy a decir algo me parece curioso me pareció curioso que antes Perú no tenía ninguna idea que podría manga porque porque el Perú tiene una fuerte influencia asiática una fuerte influencia japonesa Así que me pareció bastante tirado, ¿no? tiene una lectura, antes se haya animado, se haya animado a aplicar manga en Perú. De hecho desde Latinoamericana, solo... de, de hecho desde Latinoamericana, solo Brasil, Argentina y México, tiene estudar de manga y es un mercado muy maduro. Y yo digo esto porque yo soy de Argentina así que yo sé eso. Y ¿qué más? Eh, que más, no porque que le decía fuerte a la gente del templo y a Puruenos, como que antes, aunque si no sé mucho de mercado. Y si un vi, que dijo el fundador del templo, es eh, que Jesús, de yo te Jesús de acá, no, de Jesús de acá el hacer viajar peruano eh, le ponió bien a pregunta y me ha dicho muchísimo, me ha dicho muchísimo, me ha dicho muchísimo y eh, también eh, el pancador dijo que creo que hablando, hablando de la torsión, hacer la torsión no va a ser neutro, también me ha dicho porque no me gusta el neutro, no me gusta el neutro y qué más eh, Aquí va, Tempicomics, tiene otra otras cuatro licencias, otras cuatro licencias, que las espero, las espero ver. Y, y que más, también voy a uh, subir la actividad de 3 de Kiarao, de hacer, hacer fundador, de Tempicomics. Y bueno, y hasta, la evita, Tuvo, con, que, de, de que tuvo con la entrevista que tuvo con Octopus eh, fue una entrevista, pero por el de, de Funador. Y bueno, lo no único que sí creo que puede dar a Funador es que platique, que, eh, que practique, que, que ya se va a acatuminar. Y que y no no que pratiquen, y que se va a continuar, se va a consumir, saque la acá, y tú y que más, subir a la gente, subir la subir el nivel que hice después de, de la entrevista, su entrevista con otro fue un fracaso, fue un fracaso tremendo, rotundo. Petecó con, con unos amigos y deseo bien, deseo bien, aunque tenía una cara, una cara, como decía de duda, está de duda acá. Yo creo que ella se llama más expresivo y bueno yo estoy también a veces estoy nervioso yo también a veces me pongo yo también a veces me pongo nervioso así que lo un poco y bueno nada más no creo que pueda hacer suerte El suerte lo necesito para él y para él y a, para él y a su equipo yo soy entanjero pero voy parece decir el suelto, pero voy a el suelto y lo voy a pasar, y los voy a pasar, voy a copiar, voy a copiar el manga de ejército Blas. y voy a ver la atención porque me interesa como ver la torsión así que uh, voy a ver la torsión también, porque me interesa ver Espa, eh, español, eh, español, pero bueno. Y bueno. Donde suerte su su a, a, templo. Como quieran, te suerte a templo. Y ahí, a, a la pegados. Uh, tengo la anta Un poco más. Pero bueno. Espero que se mejore a mí. Eh, yo, 7 videos de 7 minutos de video y bueno no hay mucho que decir no ya so, en TPCommy también escuché de que nada más trabajan 15 personas y bueno que el fundador de y eh, el fundador de TPCommy que se llama básicamente José, José, José, yo que, eh, que creo su creo que creo que creo su tutor, eh, y lo mantiene también con su sueldo su mínimo. Y es muy joven, eso que es muy joven, así que... Eh, me embresía mucho, me embresía mucho, eso, de decir, deseo suerte. Pero va a tener muchas experiencias buenas y malas en este mundo virtual pero le de deseo suerte. Es muy joven, es eh? muy joven José, sí. gracias fundador de The así que no va no va a ser, así que no va a saber mucho. No va a ser mucho. Pero a medida que pasa el tiempo, a medida que pasa el tiempo, va a aprender mucho. Va a aprender mucho de este el mundo, de, de negocio y todas. porque es un tipo muy joven. Es un tipo muy joven. O sea, es un pie joven. Un joven pendejo. Así que le deseo mucha suerte. Así no le deseo. Así que le deseo, so, Mucha suerte. Si algo... Hay algo que voy a... Poner en el más, yo también. Solo voy a poner algo más. En este video. Eh... Algo conocido mío. Eh... El grupo... un grupo que yo estoy. De Perú. De Perú. Eh, dijo, bueno, Temple Comics va, va a ir por lo más que fue en la entrevista. Bueno, yo quiero que no podemos así antes. Antes de tiempo, no podamos nada, antes de tiempo. Porque es una actividad nueva. El joven tiene, no tiene mucha experiencia. Es un joven empeñador. Es un joven empeñador. Así que es algo que los programas deben aplaudir y evaluar, y valorar también mucho. Bueno, indique y, y comente. Indique y comente y también por si va a también en los comentarios por si acaso me pueden si comentario por si acaso si quieren, si gustan, qué opinan de este comis, si la va a pasar a la toa, o no y bueno ya o sea, ahora hago el video ahora hago el video no creo que vaya a decir ahora, sí. al final de este video. Suelte a los ¿Se te a ¿Se te suelte a te y los felicito por tener su primera editorial que publique manga, que publique manga en Perú. Le deseo mucha suerte. Adiós.